¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Hoy juegan, hoy juegan los tuzos contra el equipo de los Santos con una eh, idea diferente, con un objetivo diferente que ya estaremos platicando cada equipo. Eh, Toño Valls, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Toño. Igualmente, Raúl, buenas noches para ti, para Santi para toda la gente que nos acompaña. Crucial partido. Y ahí la tienes, Santi. Arranca, como ahí lo estamos viendo, Carlitos Moreno en el arco. Carlos Acevedo en el arco, la línea de cuatro Gobea lateral derecho, Marc Campos lateral izquierdo Félix Torres y Mateus Doria son los centrales Alan Cerro Vámonos, un minuto de silencio Se guardó en memoria Y luego la vuelta que da, saca de contexto a cualquiera El balón todavía queda en zona de peligro Aquí llega Pardo el balón que pase, en un balón que acabaron regalándole. Por poco lo convierten. La primera... Ya saliendo al frente. Con un balonazo largo el cabezazo de Eric Aguirre. Aquí le agarra el joven Muñoz. Muy peligrosos. Muy peligrosos. Eric Sánchez con otro servicio. Busca de la rosa. Carlos Arcelero. Bueno, Aquí viene la jugada. El tiro de esquina. El arquero que amagaba salir. Tiro de esquina. Otro más. Bueno, de mucho peligro este Toño. Sí, muy peligroso. El cobro en corto le permite a Chávez buscar esa combas Montaño se tiene que agachar. Viene Figueroa. Viene Figueroa. Figueroa le pega. El balón se va por poner. De hockey sobre hielo. De la rosa que va a tocar el balón. Viene el disparo el balón que va a un costado, me parece que alguien desvía, cuando se da la vuelta se acomode la rosa para pegarle el balón salía a la puerta me da la impresión que alguien desvía y es tiro de esquina aquí está el toque de Sosa el control de la rosa y creo que Matías en el pit. y aquí está la jugada nuevamente con un toque corto el cabezazo de Félix Torres Uf. tarjeta va a ver A mí me da la impresión de que es un choque, que los dos van a, a buscar el, el balón. El señor Montaño no lo apreció igual. A ver. Uf. Alcanza a tocar Chávez primero y sigue, sigue el pie, por eso la molestan ¿sabes? Sí, sí, sí. Él el, el puntea la pelota porque le gana a, a Otero la posición de la pelota, pero después sí produce... Pues lo va a ir a checarlo, Uf. ya lo llamaron, ¿eh? Si lo llamabas si te llevabas el balón, te llevabas después al contrario. Ahí está el choque de la pelota, clarísimo. Y luego sigue la pierna y ya se lo va a echar. Ahí está amarilla ¿no? Y Roja sí. Esa, ¿no? Y es Roja sí. Bueno, pues ahí está. Y sigue jugando y toca para el otro lado. Buen primer tiempo ha dado Eric Aguirre. Primero ¿eh? la culita. <risa> balón de Omar Campos y bueno el movimiento de Aguirre, que recorta muy bien. ¡El disparo! ¡Oxidad! Ya se quitó el primero. Vamos a ver quién está en el centro. Sigue, sigue dentro del área. Se quita el segundo. Hay un contacto ahí. El árbitro le dice, ¡juegue! ¡Juegue! No pasa nada. Kevin Álvarez regresa rápidamente a ocupar su posición. Y Santos trata de aprovechar esta. ¡Buen balón filtrado! ¡Carlos Moreno la juega! ¡Uy! Hombre. ¡La que se mandó! ¡Que si tiene el plomo no, este bueno! ¡La que se acaba de mandar, Carlos Moreno! Siendo consciente que... Están revisándolo, va al bar. Bueno, va vaya, a ser penal, ¿eh? Va a ser, va a ser penal. De argumentos al árbitro. Sí, porque ni siquiera va jugando el balón, pero yo insisto. <risa> pues ya ves cómo sí fue. Pues mira, penal, claro. Penal. A la derecha, Ismael Sosa. Contra Carlos Acevedo. bien el disparo. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, engaña al arquero. Fútbol en tus manos. Tercel. Efectivamente, qué bien lo cobra. Él eh, se tiene mucha confianza. Eh, engaña totalmente a Acevedo, que se vence a, al costado derecho y le pega a buena velocidad. Eh, pegado al palo, con pierna derecha, parte interna, la pone. Le y Santos trata de aprovechar esta, buen balón filtrado Carlos Moreno la juega velocidad sigue, sigue ganó la pelota, ya se le alargó demasiado, el balón que se va a un costado, dice Mateos Doria no hay penal, no hay nada y le dice Montaño, tiene razón, fue una carga limpia a jugar, tiene que regresar el balón, no estaba inmóvil te iba a decir que Aguirre por ahí puede. perdón, Y Barwen interiorice ¿no? ahí tocando la pelota dentro del aire, con este disparo, Moreno la suelta Moreno reacciona, fíjate estoy haciendo memorias es el primer disparo abierta uh -huh. que veo de peligro para Moreno sí, eh, que lo resuelve muy bien qué facilidad tiene Aguirre para fabricarse el espacio y soltar el, el, el, el riflazo de pierna